Ah, bueno, Francis, comi comienzo. <risa> ahí está Francis. Sí, eh, muchas gracias. Francis, ¿qué es lo que tú comes ahí? Hay un platanito con un chin de queso. Ah, bueno. Ahí <risa> está. Un desayunito dominicano. Sí. Eh, agradeciendo primero a Dios que nos permite, ¿verdad? El pan de cada día. Así es. Miren, señores, entonces en este momento vamos a ver qué nos tiene amado José Rosa. Así es. Adelante. Gracias, Francis. Tu ella, amado. Adelante, Amado. Bueno, gracias, Yerjan. Eh, miren, en estos días yo quiero eh, poner de manifiesto el hecho de que muchas instituciones públicas eh, y algunas privadas también, otras de carácter semipúblico eh, y que no son básicamente instituciones eh, que ligada al, al, al Ejecutivo, ¿no? han estado realizando una serie de actividades con la finalidad de sobrellevar la pandemia. Me refiero básicamente a, a instituciones como la Universidad Autónoma de Santo Domingo y me gustaría que Yerian, por favor, si, si, si pueden colocarme ahí una, una imagen que envía, uh -huh. una una conferencia que ha organizado la Universidad Autónoma de Santo Domingo, específicamente la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Esto es interesante. Incluso me gustaría que Francis pudiera participar en eso. Yo voy a tratar de hacerlo. Aunque oh, noches, no es, eh, a las siete, es a las 7 de la noche. Eh, eh, Búscala ayer ya en el camino la mostramos. Ok, bueno, pero tú me la, tú la enviaste. A la tablet, sí. Ah, bueno, perfecto. Eh, okay. Atención a eh, José allá en el máster. Vamos a buscar dentro de la tablet eh, Amado José Rosa. Sí, lo, lo estoy de... viendo acá, sí. Ok, perfecto. Eh, la, idea es un, una, una, eh, la idea es básicamente que las instituciones, sobre todo las instituciones de servicio, no han parado de trabajar y eso es algo que hay que resaltar. Hay que resaltar porque eso es producto... De, la, ...de una forma de ser, de un estilo de vida como es el estilo dominicano. Ayer en el programa que nosotros hacemos con los psicólogos... Eh, ...se llama Orientando la Comunidad a través del canal 10 de Telenor... ...a las 5 de la tarde, todos los días... ...yo, yo sirvo de conductor y de entrevistador para los psicólogos... ...decía la, la doctora Manjarres, una compañera de trabajo nuestro que indudablemente ella entiende que toda Latinoamérica, los pueblos latinoamericanos son eh, están compuestos por personas, eh, colaboradores, eh, personas que empáticas, pero que el pueblo dominicano, que ella eh, conoce ya muy bien por todo el tiempo que tiene viviendo acá, pues indudablemente que se lleva las palmas en ese sentido. Y eso que le estoy comentando de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UAS también ha pasado con otras instituciones. Ahí hay aquí hay grupos, aquí hay gente, eh, como el caso de Fuerzas Vivas, que no sé si tenemos por ahí el, un reportajito que yo se a, hizo. Sí, si no. yo voy a tratar eso en mi tema. Ah, perfecto, perfecto. Ese ese material que ustedes van a ver en el tema de Carolina eh, ilustra cómo ellos están eh, eh, eh, eh, trabajando. Am cómo... Amado, ahí está tu, tu banner. Ok. Ok, vamos eh, si a ver. Lo, si le pueden colocar muchachos, no, menos ahí está. Ahí está, ahí está. Eh, miren, es una convocatoria para todos los abogados. Wagner, eh, eh, te, lo, te lo pongo también para que eh, mire a ver si puede participar. Perfecto, claro, La, claro, gracias. También a Francis, es análisis jurídico de las medidas del poder judicial en el estado de emergencia frente al coronavirus. Y cuáles son los retos. Ahí se va a analizar eh, eh, esta, estas decisiones del, de la, del el Consejo del Poder Judicial que eh, decide eh, mantener eh, eh, en ejercicio ¿no? los derechos a través de la atención permanente pero vía eh, internet, vía este tipo de mecanismos que nosotros también usamos para llevar este programa día a día. Yo pienso que eso merece un reconocimiento de todos. El hecho de lo que mire lo que está haciendo la UAS, la UAS eh, eh, prepara un programa de orientación al cual eh, se lo presenta Telenor y Telenor acoge inmediatamente. Pero no solamente eso, el Codopsi también está haciendo eso mismo y Telenor le ha dado apoyo. Entonces Telenor, la UAS, la Universidad Católica Nordestana se suma inmediatamente ve el proyecto en el aire, se suma al proyecto de orientación. Entonces, dentro de todo lo malo que representa esta situación por la que nosotros atravesamos esta pandemia, indudablemente que hay cosas buenas. Y las cosas buenas es la solidaridad, la cosa buena es el apoyo, la cosa buena es reconocer que no somos nada, que no haríamos nada en este mundo, que no tiene sentido nuestra vida si no servimos, si no servimos para que la gente pueda seguir viviendo de la mejor manera. Yo eh, quiero llevar, aprovechar el, el momento de mi tema para llevar un reconocimiento a todas esas instituciones, a toda esa juventud que está en la calle enfrentando de alguna manera la pandemia y las dificultades que la pandemia ha traído. Así es que ese era eso era lo que quería poner de manifiesto, porque realmente yo diría Amado y sobre a todas estas ¿Eh? instituciones que hacen labor de sobrellevar ante esta situación a la exacto, sociedad dominicana, exacto. que de hecho se subdivide en quienes por temas de salud son médicos, enfermeras, tienen que dar la ¿Eh? labor. Así el sistema es. de seguridad nacional y así sucesivamente las instituciones como la universidad. Creo que hace una gran labor cuando pone a disposición profesionales de la conducta, de la psicología o de psiquiatría, como sea, en pos de nosotros poder aprender a sobrellevar y comportarnos en estos momentos de cuarentena. Así Porque es. Porque de verdad que... Eh, claustrado en nuestros hogares eh, y no tener formas de vida de permanecer mucho tiempo en el hogar porque nuestra vida es trabajo y, y los fines de semana sigue el que puede salir de la casa no quedarse en la casa y es totalmente distinto es vivir en la casa donde menos permanecíamos durante la semana eso es correcto Bien, hay que, Entonces, es lo interesante. Sí, hay que reconocer la labor de los médicos, la labor de, los, de las enfermeras, el personal de los hospitales, el personal de las clínicas que se han sumado a enfrentar esta pandemia. A toda esa gente hay que reconocerle el hecho de que nos han permitido poder sobrevivir, nos han permitido, nos han permitido sobrellevar esta situación por la que atravesamos. Quiero aprovechar antes de terminar para eh, dar una noticia alagadora a y es el hecho de que tanto María, eh, eh, tanto Mecho como Garabó están en sus casas ya dados de algo. Ah, qué bueno, qué bueno. Y sí, Así es que para mis hermanos, un gran abrazo, un gran saludo Igual. y un... Nos unimos. Así es. Y mi corazón está alborozado por esta okay. noticia noticia que lamentablemente tiene que ser mala en el otro lado y es el hecho de las condolencias que dimos al principio sí. eh, a la familia Núñez por la pérdida de otro, de su hermano de, de, de Milady y de Luis y de todos ellos ah, lamentablemente la muerte mira de mano, ¿sí? eh, importantísimo que dentro de nuestras inquietudes de estadísticas que siempre estamos exigiéndole a la a las autoridades de salud que se nos den esas informaciones de recuperación y de definitiva integración familiar de nuestros amigos y ciudadanos prestos, como es Garaboy, y Mecho en Salcedo y que, que también Luis eh, Núñez, que está en franca recuperación, es lo que tengo entendido. Sí, Pero así es. Es importante saber que la medicina y el Cuidado médico está logrando eh, erradicar paulatinamente en quienes han estado afectados de este virus. Así es, así Mire, mira, amado. Bueno, por mi parte es todo. Gracias por escuchar. Antes de aprovechar ahí tu tiempo, amado, para ajá, informar ajá. de último minuto, Darío Leaga se acaba de comunicar con nosotros. Uh -huh. Y nos dice que a propósito de la denuncia que él hizo aquí ayer, ¿verdad? Ajá. Eh, sí. El gobierno acaba de llegar a un acuerdo con ellos, con, Ay, qué bueno. con, con los productores de leche, y va a comprar 15 millones de quesos, eh, de ciento, libras. Sí, no, no, 117 mil libras de queso, que, que es un total de 15 millones de quesos. O sea, imagino que uh -huh. será o sea, de bola, ¿verdad? Eh, de, de quesos de a solicitud de los queseros, que ahí está, entonces quiere decir que si ya llegaron a ese acuerdo y hay 15 millones de quesos a todo yo el pueblo el tiene mío. que llegarle, porque nosotros no somos 15 <ríe> millones de gente yo espero el mío yo espero el mío también, claro Ay, o sea que, atención cuando pueblo dominicano, te tiene que llegar por lo menos un queso, porque si son 15 millones, a todo el mundo tiene que llegarle algo, porque no somos 15 millones de gente. A eso que le gusta tener de a 7 y 8 fundas adicionales. Que cuidado con ello. Con sí, por cierto, ya que ya vi, ya por ahí, vi por ahí vi eh, por ahí desmontando fundas en una casa. y No me gustó mm. eso. No ya, me ya me Mira, quiero ver, por favor, bueno. que en WhatsApp busques eh, una información que nos escribe Bernabé Matos eh, encargado de la vida aquí a, a nivel provincial para eh, orientar sobre unas regularizaciones o regulaciones, más bien un decreto emitido eh, en el día de ayer me parece que fue y de hecho si podemos luego de la pausa contactar con Bernabé que está viendo el programa para que él nos oriente, es no, es que es importantísima esta información bien, vamos a, vamos a recordarle a los amigos en lo que busca eh, la información Vamos a recordarle a los amigos la pregunta del día. ¿Es usted uno de los afectados por la suspensión laboral o conoce a alguien que está pasando por esta situación? llámenos al 829, bueno escríbanos, escríbanos en ese sentido al 829, 451 3381, dime Carolina. en ese sentido, Amado eh, y es lo que Bernabé nos envía eh, sobre las regulaciones que se han emitido eh, en torno al aspecto laboral y otros puntos, él me lo envía okay. ah, okay. bandas, pero espérense, ah, contacto con él para que interactúe con nosotros y nos lo dé de, de primera mano espérense, espérense, déjenme aclarar, antes de la llamada me aclara darío que no son 15 millones porque yo leí ah, mal son claro. 15 millones en de pesos queso. en queso está ah, bueno Pero 117 mil libras ahora sí, darío escúsenme al, al público que fue que yo leí mal me emocioné son 117 mil libras es decir 15 millones de pesos en queso sí. Ya, ya, ya. No, yo al ya. Ya, ya. Hey. Darío que entonces nos, luego nos explique de qué forma lo vamos a recibir el pueblo de San Francisco de Macorís en la parte que corresponde a nosotros. Correcto. Eh, aunque pero presumo que esa parte no le tocaría a él, ¿verdad? Eh, pero de bueno, todas maneras. Manera, me imagino que la distribución a... le tocará al Estado exactamente no al estado la de frío de mira me dice me dice Darío que es a los a lo, al lo, plan social que le corresponde la distribución ah, vamos a ver más, más adelante en qué corresponde tenemos una llamadita sí, el muchachos el óbito, yo buenos días buen día a su bueno. <risa> y yo haciendo cocote con el queso ah. <risa> buenos tí... <risa> buen días <risa> adelante bueno, yo soy trabajador del mercado municipal Ajá una sugerencia sobre controlar sobre, sobre, el foco, porque eh, alguna vez nos, nos detenemos mucho a comprar alimentos y a, traer, a andar detrás de, de, de tantas cosas de comer, y yo creo que, que primero hay hay que tratar de, de sofocar este, este problema que tenemos mm. eh, Yo entiendo que, por ejemplo, yo hace 10 días que trabajé y no he vuelto a salir de la casa. Con lo que mm. me gané hice una comprita y hasta que yo la consuma porque tengo que cuidar mi familia y lo demás entonces yo le un llamado a los compañeros del mercado que están en otro lado que ellos no necesitan estar tanto con estas cosas, tenemos que cuidar tenemos que tener un sacrificio de algo tenemos que tener el cuidado de proteger a mayormente a esas ancianas que se van a comprar el mercado, a esa gente mayor te a, tenemos que cuidar entonces otra serie que sea, esas pilas que hay en el Gran Polvernía sí que la gente está muy pegado. yo soy un trabajador de mercado y yo pongo una lata de pintura color amarillo para marcarle una raya más o menos cuatro o cinco pasos yo la dona no las llevo donde y acabo y voy y hago el trabajo para dividir a la persona claro. que no se peguen tanto con una raya amarilla de pintura por el, el medio sí, que cualquiera lo puede Oiga. hacer entonces Oiga. entonces aquí si nosotros como nosotros ustedes como ese programa que tienen que llega tanto a la persona ustedes están haciendo una gran labor porque se le sirve a Dios desde el lugar de donde uno está ustedes desde ahí le sirven a Dios ayúdenos, ayudan a nosotros los que menos tenemos porque no tenemos nosotros no tenemos no tenemos trabajo ¿ves? pero tenemos que ayudarnos uno a otro así Entonces, es, ustedes ayúdenlo. Es. Ayúdenlo. gracias a Gra gracias Excelente. pero pero mire yo quiero